Comentario. nosotros vamos inmediatamente a conectar con arizmendi la antigua que está en la Catedral Santa Ana donde se celebra una Eucaristía con motivo del aniversario, de un aniversario más del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle el CCR número 10 de San Francisco de Macorís Vamos a recibir a Arismendi, adelante arizmendi buenos días Sí, muchísimas gracias, así mismo es. En esta ocasión me encuentro en la Catedral Santa Ana, donde en tan solo minutos se le dará inicio a esta Eucaristía con motivo al treceavo aniversario de la fundación del CCR Vista del Valle. Para eso vamos a conversar con eh, el licenciado Bernardo Enríquez, quien es el director del CCR Vista del Valle. Buen día Bernardo, ¿puede contarnos de qué ¿Cuáles actividades se estarán realizando en ese centro? Sí, buenos días. Saludo a todos los televidentes. Nosotros estamos en este momento celebrando, digamos, la Misa de Acción de Gracia, acá en la Catedral Santa Ana. Eh, celebrando el treceavo aniversario del Centro de Corrección de Vista al Valle. Nosotros hemos venido desarrollando una cantidad de actividades. Hemos denominado una semana aniversario, 13 años de presencia penitenciaria en esta provincia. Y estamos haciendo actividades con los internos, de manera interna en el centro. ¿Saben que tenemos ¿Cuáles actividades? ¿no? Bueno, estamos haciendo, por ejemplo, eh, olimpiadas de lecturas, eh, competencias deportivas con equipos de baloncesto de diferentes disciplinas deportivas. Estamos haciendo festivales, estamos haciendo también tardes recreativas, deportivas. O sea, una serie de eventos propios dentro del centro. Eh, lanzamiento de nuevos proyectos con los mismos internos involucrados en diferentes actividades, actividades productivas recreativas, educativas y demás y cada día, verdad, tenemos unas, una serie de actividades que estamos, eh, digamos, desarrollando con relación a esta celebración. Bernardo, ¿cuál ha sido la tasa de reinserción de estos internos a la sociedad? Mira, nosotros como nuevo modelo y bajo el concepto que ya, gracias a Dios, eh, se conoce, nosotros eh, y lo voy a decir de una manera digamos muy, muy precisa, el nuevo modelo penitenciario ha venido a ser el milagro penitenciario de la República Dominicana. Todos sabemos, lastimosamente, cuál ha sido nuestra historia carcelaria, pero el nuevo modelo viene con este concepto diferente de reinserción, de reeducación, de involucrar a los internos en diferentes aspectos de la vida para eh, devolver, digamos, esos principios, esos, esos valores que puedan promover eh, y podamos re reinsertarlos los ellos de manera positiva. Nosotros manejamos un dato estadístico de que menos del 5% de la población general del nuevo modelo, ¿verdad?, eh, lo tenemos como reincidente. O sea que el otro porcentaje se ha integrado de manera positiva. O sea, una vez que un interno, digamos... Eh, eh, agota este proceso del tratamiento en nuestros centros, pues sacamos a la calle un producto diferente. En los últimos días los internos del CCR del Valle han denunciado maltratos eh, eh, por parte de los agentes penitenciarios. Eh, ¿Cuál es la realidad de estos caso? Mira, en ese sentido sí, vimos que hubo una situación de denuncia, eh, las autoridades... Eh, estuvieron en el centro, estuvieron verificando, ciertamente se dan este tipo de situaciones cuando se generan cambios y que esos cambios dan al traste, digamos, con retomar, retomar normas, retomar, eh, eh, digamos, la, la parte operativa, ¿verdad? Y, y establecer correctivos, ¿verdad? Entonces siempre se dan estas situaciones. Ahora, cuando se dan esas situaciones vamos a ver quién denuncia y bajo qué alegato, y bajo qué concepto, y si realmente, si realmente la denuncia tiene, digamos, algún algún peso real, entonces también estamos para tomar las medidas de lugar. Es decir, la, eh, ¿se, han re, ¿se han registrado informaciones de maltrato, sí o no? Eso es negativo, eso es negativo. Sí han habido denuncias, pues esas denuncias han sido verificadas por las autoridades correspondientes, ¿verdad? Eh, estableciendo que no y seguimos trabajando en ese sentido. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Bernardo Enrique, quien es director del CCR Viz del Valle, donde ya iniciará esta eucaristía con motivo al 13 aniversario de la fundación del CCR Viz Valle. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, mis amigos, bueno. estamos de vuelta con ustedes. Miren, eh, los CCR han perdido su esencia. Los centros de corrección y rehabilitación han perdido su esencia. No es verdad que era lo que eran antes. Eso que acaba de decir, no, no sé si era el director, pero eso que acaba de decir, de que hay denuncia que no se ha comprobado, mentira en mi condición de procurador, yo llegué a investigar varias denuncias y llegamos a, a, a establecer que sí hubo mal manejo de, la, de las autoridades de los CCR, de los centros, y que hubo gente a quien se, se, le había, se le había maltratado físicamente y no se había tratado como era la mística de esos centros. Se ha ido perdiendo mucho, eso es mucha cháchara que se dice a los, a los periodistas cuando se está en una actividad de este tipo y esto es lo mejor, y esto no, mentira no es así, de hecho mi hermano Paniagua dejó caer mucho la mística de los CCR y ahí han venido directores que tienen una mentalidad de guardia, cuando eso fue lo que se quiso erradicar de los CCR bueno, vámonos a la pausa, regresamos en breve no se vayan que aún queda más